Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estoy con Julián San Miguel trabajando una pedazo de novela. La verdad que estamos muy contentos. Yo aclaro una cosa. Cuando digo estamos trabajando una gran novela, porque es absolutamente cierto, pues yo no agarro laburos que sé que no son literatura. Ese es el tema. Lo primero que hay que hacer es ver si hay literatura y después, si la persona se queda, explicarle por qué no hay literatura. Concretamente. Fíjense acá en la pantalla lo que nos encontramos. Resulta que hay una inundación en un colegio, llegan dos tipos con, con bolsas, con provisiones, ese, ese es el contexto mínimo. Miren, los dos monos con botas nos dejaron tres paquetes de polenta, dos kilos de arroz, un olito eléctrico, dos estufas halógenas y 15 frazadas húmedas. Acá decía... Concretamente, una no funcionaba, se refería a estas dos estufas halógenas. Pero la idea es una cuestión de punto de vista. ¿Cómo sabe el personaje cuando recibe las bolsas que una de esas estufas halógenas, una de las dos, resulta que no funciona? Entonces le apliqué acá una parentética para decir exactamente lo mismo, dos estufas halógenas una descubrimos después que no funcionaba ¿eh? también le podés poner eh, digamos, qué sé yo eh, una lo descubrimos más tarde no funcionaba pero esa parentética esa, vieron que está entre guiones no? esa parentética aclaratoria hace que uno pueda contar al mismo tiempo que el personaje está viviendo la situación si yo, por ejemplo me entregan a mí este libro, ¿eh? 25 Noches de Insomnio 2, vamos por el tercero, ya que estamos, así de paso hacemos propagandas los dos. De repente yo me entregaron un libro mío, o sea, un libro escrito por mí, eh, y las páginas estaban totalmente en blanco. ¿Y cómo sabes que eso o se adivino, Marce? No. Después, cuando abrí, cuando tuve tiempo, descubrí que la página, las páginas del libro estaban en blanco. Tenemos que eh, pensar mucho en el tema del punto de vista. El punto de vista es todo en literatura. Nosotros, como lectores, podemos tranquilamente decirle al, al, al lector, al autor, hey, para un cachito! ¿Cómo es eso? ¿Cómo saben? ¿Son adivinos? Eh? Hay un momento de una novela que no recomiendo, que se titula Un saco de huesos de Stephen King, una chica está bailando y de repente papá pa, pasa un auto y la revienta a tiros. Dice, el arma, según nos enteramos más tarde, una Glock 19, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Si yo pongo, la Glock 19 había impactado, le había bajado cinco tiros al. Dice, ¿cómo sabes que es una Glock? está tan experto en armas que por el sonido del, del disparo sabes que es una Glock? No, la, eh, el arma, eh, parentética, una Glock 19, según nos enteramos más tarde... Muchachos, este es el primer programa del año 2020. Les mando un saludo. Pulgar arriba para Marcelo y Marco, compártanlo y suscríbanse si no están suscriptos. Hasta pronto.